¿Hay más de un tipo de meditación? pregunta recurrente es si hay más de un tipo de meditación. La respuesta es simple es sí. Hay muchísimos tipos de meditación. De hecho, cada gurú en la India, bueno, en Oriente, y aquí cada maestro que ha habido que ha transmitido la meditación le ha, la ha adaptado a su peculiar manera de ver las cosas, a su manera de ver de entender el mundo, etcétera, ¿no? Su propia filosofía. Pero sí es cierto que hay dos grandes grupos de tipos de meditación el tipo de meditación oriental y el tipo de meditación occidental el tipo de meditación oriental lo que busca es acallar la mente ponerla en blanco no pensar entonces van muy directos a provocar cualquier sistema que te deje la mente en blanco o prácticamente no pensar dejar de pensar no hacer caso de los pensamientos eh, contra las respiraciones observar la respiración observar tu cuerpo observar el aquí el ahora dejando aparte de, los pensamientos ese sería el sistema oriental el sistema occidental es principalmente insisto en que hay muchas variantes evidentemente pero principalmente es a base de dar dar tarea a la mente ocupar la mente mediante visualizaciones simbólicas de objetos de rituales de cosas de luz etcétera para conseguir el mismo efecto dejar que la mente se quede tranquila no te diré en blanco, pero sí de, de manera que esté prácticamente sin pensamientos y poder encontrarte a ti mismo. Pero fijaos que el, el acercamiento al tipo de meditación es muy diferente. Uno es no pienses y el otro es piensa. Fijaos que es muy diferente en este sentido. Eso tiene que ver con tradición con incluso el tipo de cuerpos que tienen o tenían los orientales y los que tenían los occidentales aquí en en occidente se nos ha insistido mucho en usar la mente constantemente pensar quedar sin pensar es para cualquiera de nosotros como perder el tiempo básicamente se nos ha enseñado esto fijaos que es una de las dificultades que tienen muchos occidentales el ponerse a meditar porque la sensación que da es que estoy perdiendo totalmente el tiempo no estoy haciendo nada no es cierto, evidentemente, pero es la tendencia, la, la sensación que se tiene. En cambio en Oriente el funcionamiento ha sido diferente. Actualmente, por suerte, ya desde hace unos cuantos años, bastantes años ya, se está mezclando Oriente y Occidente en de, de toda la, en todo toda la vida no solo la meditación en los sistemas de vida etcétera ¿no? pero la mezcla está provocando que está que estén acercándose las dos posturas y podéis encontrar sistemas de meditación seguro que son una mezcla de los dos pero incluso ahora básicamente los que podéis encontrar fácilmente a través de internet de sistemas de meditación meditaciones grabadas, veréis que prácticamente todas son con visualización te van diciendo imagínate esto lo otro de más allá siente esto básicamente es imaginar algo para que tu mente esté ocupada con la imaginación, con la visualización y esos símbolos que se manejan con la meditación, con la visualización, perdón, provocan llegar al estado de meditación. En cambio, en Occidente y en, en, en Oriente los sistemas siempre van en calla la mente, no pienses, relájate, deja estar, deja pasar los pensamientos. No se puede decir que ninguno de los dos sistemas sea mejor uno que otro, realmente no. Ahora bien, quizás para los pensantes occidentales que tenemos esa tendencia a no parar la mente, nos cuesta mucho más el sistema oriental y debido a la frustración que provoca muchas veces darte cuenta que te dicen que calles la mente, que no pienses y que lo que haces en realidad es no parar de que no tienes que pensar. O sea, pensar que no tienes que pensar constantemente, estáis en eso. Esa frustración que provoca muchas veces hace que las, uh, digamos, que los meditadores lo dejen, o los posibles aspirantes a meditadores, lo dejen antes de llegar a conseguir algún efecto. Por eso quizás es recomendable empezar por la meditación digamos occidental con visualizaciones y luego en el caso de que veas que te interesa puedes ir practicando otro tipo de meditación y a ver si realmente uh, puedes encontrar la que a ti te gusta de hecho esto es lo único que vale prueba no tengas miedo a probar diferentes sistemas de meditación hasta que encuentres exactamente el tuyo ese es el que te servirá